Buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy tenemos que hablar de este tema. ¿Qué pasó realmente el domingo 5 de junio? Estos resultados electorales en donde cada eh, dirigente tiene su speech, en donde se contradicen y ahora resulta que todos ganaron. Morena que ganó, que la alianza que súper bien, ¿no? Que ya Morena ya está a punto de salir de los pinos. O sea, a ver... ¿Qué, qué? Bueno, no, no sería los pinos, sería del, del, Palacio, Palacio. Ajá, del Palacio Nacional. Eh, bueno, realmente, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya viendo las cosas de manera fría, ¿y qué es lo que podemos esperar para el 23 en el sentido electoral y para el 24 en un aspecto también político-electoral en una composición de, eh, de, de los partidos que bueno, ya es bipartidista, parece ser que aquí va a estar ya la jugada para el 24 ¿qué posibilidades tiene la alianza? ¿realmente cómo está Morena? bueno, hay muchísimas preguntas ¿qué onda con MC? ¿realmente va a ser el fiel de la balanza o no? bueno, en esta ocasión me da mucho gusto eh, que eh, me estén acompañando que hayan acudido a esta invitación eh, los doctores, a ver, mire, ya lo tengo anotado. Dije, ahorita sí, ya no se me olvida. Humberto Morales Moreno, eh, doctor en historia y en derecho. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Erika? Muy buenas tardes. Ay, otra vez, ¿cómo? me da mucho gusto que estés. Ya sabes que desde casa. Igualmente, gracias. Y con sentido como siempre. Y Juan Jesús Limón, amigo, ¿cómo Hola. estás? Hola, Erika, ¿qué tal? Nuevamente aquí los conjurados. ¿Ya, ya se te extrañaba. Ya, no, pues yo ¿no más. <risa> Que lo tuve que hacer manita de puerco para que viniera, pero mire, me salió. El doctor en derecho y politólogo. O sea que la plática va a estar sabrosísima. Es más, cafecito me vi lenta. Ahí está, ahí está el mezcal. Ahí nos está esperando o el vinito, ahí como ustedes digan. A ver... ¿Qué fue lo que pasó realmente este 5 de junio? Eh, en estos eh, speech, todos, eh, que todos ganaron, a ver, realmente, ¿quién ganó? ¿A quién le fue bien? A ver, Humberto. Bueno, es evidente que en términos de control territorial y político del país, pues evidentemente Morena como... como como marca, como movimiento, pues evidentemente es el gran ganador, ¿no? Es decir, hay 20 estados con el color guinda y hay dos aliados, ¿no? Que trabajan también para, para esa marca, digamos, ¿no? El, el pez que queda por ahí sobreviviendo con, con este... Sí, ¿verdad? Ya el, con grande. el exfutbolista, ¿no? Eh, Guantévo, que gobierna uh -huh. Morelos, pero llega por el pez, ¿no? Y tenemos el partido verde, hay un gobernador verde, no me ¿no? acuerdo ahorita de qué estado es. Pero hay un estado que lo impulsó el verde y tiene una guarnatura. Entonces, pues son aliados de la coalición. Entonces, digamos que con las victorias de este domingo, pues ya eh, Morena tiene el control en términos políticos de 20 estados, dos aliados, y van por los dos más importantes de lo que fue el bastión priista, ¿no? que es Coahuila y el Estado de México, el próximo Entonces, en términos. Chihuahua, ¿no? No, es Coahuila y el Estado de México. Chihuahua ya tiene gobernadora, Ajá. que está del la, ah, de, okay. de lado de la coalición de okay. Entonces, este, Ah, es Coahuila, okay. es Coahuila el que se va a disputar el próximo año que es el último reducto de la mafia eh, priista de la ¿Qué frontera. Pasó, ¿Qué pasó? Es la mafia ya de los Moreira, sí, sí, bueno, ¿no? ya que ya van sí, a hacer todo lo sí, posible. Bueno, la esposa de uno ¿cómo de ellos ayudarlo, es, la que, es la que salió derrotada en Hidalgo. Entonces, sí, exacto. Este, y el Estado de México, que es el gran bastión del de, eh, peñismo, ¿no? Oye, ¿eso y, sí va a ser icónico? El grupo tipo, Atlacomulco. ¿El grupo Atlacomulco ya va a valer queso? ¿Tú cómo los ves? Bueno, yo creo que el grupo Atlacomulco ya entendió que, que, que el PRI ya no va a levantar. O sea, ellos ya, ya entendieron que no va a haber forma de levantar la marca. Y yo creo, a salvo lo que diga mi amigo, que es politólogo, creo yo que los mensajes de Andrés Manuel del domingo para hoy... Uh -huh van en el sentido de decirle a los priistas que todavía gobiernan, que es el caso de, del Mazo, no, en el Estado de México, la, el grupo de los Moreiras, eh, el grupo que pierde en Hidalgo, que es la Sosa Nostra, ¿no? casi le está diciendo, es última oportunidad para que miren a Morena como gobernador. No, y les doy chamba, ¿no? Los bandos de embajador o los bandos de delegado cultural o a ver qué les doy. Oye, pero uh, dan buenos trabajos. Por eso. El nivel, ¿Pero cuál no? es la idea? ¿Qué es lo que está buscando si el es presidente? Atractivo. Lo que está buscando el presidente es al destruir el PRI, es obligarlos a que se alineen con Morena para que ya puedan hacer mayoría calificada. Eso es lo que está buscando el presidente. O sea que esos 54 diputados que le votaron en contra de la reforma eléctrica, los va a estar machacando hasta alinearlos. ¿Por qué? Porque el PRI históricamente vivió de los poderes uh -huh. locales y de la presidencia de la república. Al perder la presidencia y al perder los poderes locales, en términos financieros, el PRI queda reducido a un partido con muy poco dinero. Uh -huh. Y una maquinaria como el PRI sin dinero no se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los diputados del Congreso, cuando vean que ya no hay dinero para repartir, que ya no hay manera de que en su estado puedan hacer una recomposición. ¿Qué les queda? Pues alinearse con Morena, no les va a quedar otra. Van a tener que entregar su voto, porque de otra manera se van a aislar más y no tiene manera de remontar en el 23. O sea, no, o sea, no, no les él, alcanza. A ver, entonces, no. entendiendo esto, el PRI se está deshaciendo, no hay forma, ¿se está muriendo? Sí, está claro que se está muriendo, pero lo, lo que está interesante es el mensaje de Andrés Manuel. ¿Qué está diciendo Andrés Manuel? A ver, todos los restos que quedan del PRI que puedan ser salvados, vénganse para acá. Uh -huh. O sea, en pocas palabras, ya abiertamente está diciendo que la estructura eh, de Morena, ojo, Morena Movimiento, Morena Marca, no Morena Partido, está abriéndole a, la, a lo que queda del PRI la última oportunidad de que se uh -huh. metan a, a la camisa y que trabajen del lado de la coalición. Pero siendo PRI, o sea, no, no, no, ya, siendo, siendo, siendo morena, PRI, no ya siendo Morena, o sea, ya que Ajá. se olviden del PRI, o sea, eso es como mutamos a ver, ya muten para acá, ya, y recíclense aquí. ¿Por qué? Porque en el PRI ya no tiene futuro, ya no tiene manera de caminar, se van a quedar sin dinero, el PRI va a perder este su registro ya por primera vez en su historia en varios estados de la República. ¿Qué significa eso? Ya, el PRI sin dinero ya no tiene sentido, porque el PRI siempre fue una máquina, ya fue un partido de Estado, uh -huh. acostumbrado a repartir y tomar. Uh -huh. Ya no tiene para repartir, pues ya no es atractivo para nadie, ni para los jóvenes PRIistas, que lo que estaban buscando era... Es un mínimo apoyo económico, ¿no? De uh -huh. movilidad política claro. para... ¿Quién se los va a dar ahora si no tienen gobernadores? A ver, entonces el PRI, lo que estaba buscando precisamente el 5 de junio con esta alianza con el PAN y el, DISC, el PRD era, pues, subsistir, volverse fuerte Exacto. y de alguna manera cogobernar en algunos estados en donde igual él no encabeza la fórmula, pero vaya... Encuentra ahí un mecanismo para ir metiendo a su gente. Eso este, es lo que siempre ha hecho. Ajá. Pero, pero por ejemplo, no le resultó. No, porque en Aguascalientes quien gana es el PAN. Eso sí, quedamos. O claro. sea, ahí no es el PRI. Ahora, en Durango sí tuvo el PRI ahí fuerza. Digamos que el, el, el candidato ganador es cercano al PRI, pero en una fuerte alianza con el PAN, porque los panistas habían tenido una fuerte influencia en Durango. Entonces, Durango y Aguascalientes no son bastiones estrictamente PRIistas no tiene manera de recomponerse ahí, lo, lo que les queda es Coahuila y el Estado de México, pero a como yo veo del Mazo, salvo tu mejor opinión mi querido, yo creo que del Mazo va a entregar al Estado de México, se lo va a entregar a Manuel el próximo año, o sea el grupo de Tlacomulco ya está negociando uh -huh. su salida, si saben que ahí muere, este, abrazos y no balazos, uh -huh. ahí te entrego la marca del Estado de México y adiós, uh -huh. eh, si el PRI entrega el Estado de México el próximo año, es el fin del partido ya. Ahí sí, ya simbólicamente se destruye. Porque ya no va a tener financiación. Entonces no va a poder competir en el 24. Mm. Yo claro. no sé de dónde saca el líder del PRI que él ganó y que va a ser el candidato claro. No, en el 24. No, no. La verdad que no tengo Después muy claro. Esa quemada, no no tengo muy ayer. claro con no. quién consulta, pero si vemos los números. Para empezar. ¿Quién es su asesor? No, ¿Sí quién es, es un poblano. Para empezar, no va a tener dinero para la campaña. Entra, por más que pase la charola, porque no tiene gobernadores que lo apoyen. O sea, para que una campaña presidencial como la que viene se pueda tener chances de competir, tienes que tener estructura territorial en los estados. ¿Con mm. qué estados vas a competir? El PAN es el único partido que yo veo que tiene chances de rehacerse. Sí. Pero es el único. Ni siquiera muy sí. bien Ciudadano, que me disculpe ciudadano, está muerto, completamente muerto. Bueno, tiene 5%, 4%. Sí, pero. Que, que en el momento de una de una elección, pues sí se vuelve atractivo. Sí, pero siempre y cuando vaya. Cinco puntitos, sí, pues, que vaya de aliado, pero no encabezando. No, no, pues ahí sí no. ¿Y aliado de quién? Solamente el PAN, es el único partido que puede rescatarlos, porque uh -huh. ya los demás no existen. PRD ya que se olvide, ¿no? O sea, ya no bueno, vale uh -huh. la pena hablar de PRD. Este Y el otro es el PRI o sea, Son los tres Un ciudadano, PAN y PRI No hay sí, más. más, todos los demás chiquitillos que andan por ahí Adiós sí, Entonces, bye. Eh, Yo creo que El PAN es el único de los tres Que tiene chances de re, Rehacerse, porque Durango Y Aguascalientes Más Querétaro Más Guanajuato Son los territorios donde el PAN tiene fuerza Y es donde se puede atrincherar de acuerdo. Ricardo Villafaña nos está viendo, eh, Cirilo Gallardo Cruz, Nicolás Hernández dice saludos, Chucho Limón. Ah, ah, gracias Nicolás, ¿eh? Gracias por lo que a nosotros nos compete, o sea, nada no más a él, o sea, ni Humberto ni a mí, está bien. Pues a su, cuate, a su cuate. Bien? Este, Tony AC también nos está viendo, Andrea Pérez eh, Sánchez, Max Rivera dice, a ver, digan algo nuevo. Que no se haya dicho en los otros mes, mesas de análisis. A ver. Ah, caray. A, ahí viene, de hey, ahí, mira, ahí viene. A ver. Eso va para Juan Carlos. Exacto. Esa, <risa> a ver. Juan oh, Jesús Limón. Juan no, Jesús. Ok. Eh, primero, gracias por, por la invitación y estar aquí con mi maestro, a mí, también mi maestro doctor en el doctorado en administración. Entonces, en verdad estoy muy agradecido con, con, con Humberto. Sí, nos parecido. estamos rayando con este invitado, pues, la claro, verdad, la luego. verdad. Y bueno, la verdad es que eh, a mí me ha costado mucho trabajo, eh, eh, digamos, escuchar los análisis y a veces este, eh, darme cuenta que pareciera que, que, que no tenemos memoria eh, y, y, y, y no hablamos. A, a veces a profundidad con lo que está pasando el pri comparto totalmente lo que dice Humberto doctor Humberto eh, en su análisis con respecto al pri pero hay que ponerle nombres a las cosas uh -huh. Alito son sinvergüenza pecho ladrón ya de plano, de plano. Ah, lo, lo que lo, lo que ¿Qué lo, te hizo, lo que hizo Mancosos? en Campeche y la salida de Campeche fue negociada y acordada para no irse a la cárcel en ese momento servía a Alito como presidente del PRI. Y desde aquel momento se estuvo señalando que era precisamente Alito que le enterraría al PRI por cómo se ha venido conduciendo y por las malas compañías que tiene detrás de él. No voy a hablar de eso porque me pasaría yo todo el programa hablando, pero él pertenece a un grupo político desde que lo hicieron presidente del Frente Juvenil Nacional. Desde ahí, él ya tenía marca desde la forma en que la impusieron. O sea, es corrupto. tiene pues, el... Es un bebé saurio, pero de esos que... Eh, fueron formados, fue formado desde el poder, fue impuesto desde el poder y, de, y él aplastó lo que quedaba del Frente de Junio y hoy día ya es un pinche movimiento ahí que sí. nada más es de risa, y este, Ajá. y él llega, él llega impuesto y también eh, hay una historia en Campeche, en cómo lo impusieron allá en Campeche Ajá. y bueno, lo que yo decía es, que todos pensamos que Alito es este, sale perjudicado eh, pone su cara de mustio, a veces hay una dice, guerra sucia en, en su eh, contra, dice que hay una, gran, eh, una persecución, y todas esas, esas cosas, pero podemos ir diciendo las cosas en las que ha salido con muchas ventajas Alito, la cuenta sin problemas en Campeche, cuando hay muchas anomalías, te quiero decir que eh, los estados donde gana Morena que eran priistas, cínicamente los gobernadores priistas estaban operando para Morena, o resulta que le pasó como lo del cuernudo, que los gobernadores se pactaron con Morena y él no estaba enterado, caso de Murad y caso de Fallar, uh -huh. no, Nos, no, eso es no bueno, o sea, el caso de Hidalgo que es un bastión priista, y el caso de Oaxaca, Pero el de Fallar claro. es más truculento porque pierden 2 a 1 en Hidalgo, sí o sea, cómo es que el PRI, la, la sosa nuestra del PRI, suelta un estado 2 a 1, no, pues es evidente que el gobernador tuvo que haber operado. ¡Claro! Y además... hace contrario! Pero cínicamente <risa> sí, los muramos estuvieron haciendo en Oaxaca. Sí, mismo. Y entonces, por eso no que no nos extrañe que el presidente haya dicho que algunos gobernadores van a ser embajadores. ¡Desde luego! Y ahí es el primer pacto que se hace. Y estoy seguro que Alito lo sabía. Y ahora te voy a decir algo. Aquí quien sale como corneado es el PAN. Porque el PRI... ¿Sale dos, qué perdón? Con sus cuernos. ¡Ah! ¡Ah ¡Cornudo! ¡Cornudo! Sí, el PAN. Ajá. Porque resulta que en los estados donde no se alía con el PAN, donde no opera con el PAN, pues saca privilegios con Morena. Desde luego que, tuvo que tuvieron que haber sacado privilegios. Y los vamos a ir viendo. Pero ahora en los otros estados donde no tenía posibilidades de ganar el, el, el, el, este, el PRI, donde sale la, en alianza con el PAN... ...pues resulta que le mete su colmillo... A, a, ...al PAN... ...y entonces le empieza a quitar posiciones... ...porque tienen diputados... tienen ...exacto... Ajá. ...tienen espacios... Sí, ...y sí. ya le dijeron a los dos gobernadores que ganaron... ...que ahí tienen que ir secretarios del PRI... ...algo parecido como lo que pasó en Puebla... ...donde estamos observando... Sopas. ...que... ...no habría diputados federales poblanos... ...si no el PRI se hubiera aliado con el PAN... ...no habría regidores PRIistas... ...si el PRI no se hubiera aliado con el PAN... ...en el Congreso local no habría diputados del PRI si el PRI no se hubiera aliado con el PAN. Okay. Entonces tenemos un PRI que a como sea está subsistiendo, está jugando no con una estrategia a favor del propio PRI, sino a favor de, del grupo que está en el PRI élite. Uh -huh y eso, okay. eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero eh, digamos que son eh, como patadas de ahogado o son acciones desesperadas ante un escenario que está planteando Humberto. O sea, Humberto está planteando un escenario pues brutal que es casi casi la muerte, así como no de aquí al 24 del PRI, que, comparto, que es inminente. Lo comparto. Lo comparto totalmente, decía, por eso decía, lo comparto totalmente. Pero negociando las élites pristas. O sea, y sacando provecho. Exacto, las élites pristas son las que van a sobrevivir, porque van a negociar, están ya negociando. Uh -huh. Bueno, ya hay embajadores ¿no? Ya, ya sí, claro Un plenipotencial en Madrid ¿no? Que era el ex gobernador priista Oye, pero que, no, que, lo van, a... Ajá, que lo van a sacar Y entonces, ¿cómo es posible? Sí, no lo van a sacar, que no... Ah, bueno, del partido sí, ¿Y, sí. ¿Y a quién le importa de ellos seguir siendo miembro del PRI? Pues a ninguno <risa> okay. No vas a ser miembro de una sociedad de muertos Sí, ¿Para qué? O sea, ellos ya, por ellos, qué bueno, o sáquenme sea, del PRI Pero, ver, ¿no? No, ¿no? No, no le interesaría a, a Andrés Manuel Tener un PRI que pudiera eh, él maniobrar. No, porque ya lo chantajearon dos veces. O ya sea, fallaron, ¿no? Claro. El, el, el, el PRI de Alito chantajeó al presidente con la reforma eléctrica y al final se amarró y dijo: No te va a dar ningún voto uh -huh. y voy a expulsar a los que estás nombrando embajadores y ta ta ta Porque quiso jugar las cuercitas con el de Porque quiso negociar. Quiso negociar. No al precio pero de la quiso, propia voz de Alito. Dijo que quiso no le Quiso negociar las gobernaturas que perdió. ¿Y cuál fue el razonamiento de no, Manuel no, no, ¿Sabes qué? No estás en condiciones de negociar conmigo. Prefiero que no haya reforma, porque de todas maneras ya tengo una ley con la que opero, y me espero, me aguanto, pero a ustedes los voy a hacer pedazos, y eso fue lo que pasó. O sea, no te voy a dar nada, uh -huh. y quedas eh, exhibido públicamente como un tipo verdaderamente lamentable. Entonces, ya no hay forma de negociar. La única forma de negociar, como dice Limón, es que las élites están brincando las élites uh -huh. políticos son las que ya están negociando como élite ya, ya no desde como, ahorita ya desde ¿no? ya, ya. ya no como partido este 5 no de junio ya es parte de esta negociación Así es, es lo es. que vimos es sálvese quien pueda dentro del partido y los que se puedan camuflar con la bandera de Moreno lo van a hacer los que no puedan quedan fuera y el partido pues, se une porque Uy. hay muchas cosas de por medio, Erika imposible que no haya observaciones a la cuenta de Morada digo, con todo, con todo respeto, son los morados de Oaxaca, o nos van a decir que ahora resulta que fueron más santos que el Santo Papa, uh -huh. o sea, sabemos que hay anomalías en Oaxaca, sabemos que hay anomalías en Hidalgo, y entonces desde luego que vas a ver que eh, va a haber una transición sin broncas, este todo pactado, y ya fue entrega, fueron entregados los estados, uh -huh. cosa que también pasó en Tamaulipas, ¿Volteamos? Uh -huh. vamos a voltear a ver a Tamaulipas, ¿Qué hizo el PRI en Tamaulipas? Resulta que cita a sus representantes de casilla temprano, les dice que va a pagar, les va a pagar, les va a dar el dinero y resulta que él los tiene, los tiene, los tiene, los tiene y no los manda a las casillas y llega a las 6 de la tarde y entonces los compañeros PRIistas de Tamaulipas le piden al Priista tal, no nos mandaste pero nos tuviste aquí y entonces páganos y resulta no, no, no te vamos a pagar y ahora resulta que por accidente y así del Espíritu Santo hubo un cortocircuito y se andaba quemando las oficinas cerca del PRI y la gente salió corriendo y resulta que nunca el PRI movilizó. Por eso te decía, o el PAN no sabía que esto iba a suceder. O los chamaquearon. Porque así jugó el PRI. ¿Qué? Tan jugó así, que resulta que a la hora que le levantan las manos de triunfo allá en Durango. Dice, los panistas, no queremos que vengan a la foto los preistas. Porque aquí nos estuvieron jugando las contras. Claro. Ahora... Eh, todas estas historias pues obviamente son como de off the record no y, y es lo que se cuentan pero eh, ya en las versiones oficiales de, de cuando están sacando los números y están viendo de pues, perdimos aquí perdimos acá no y que realmente el pri no le sirvió al pan en esta alianza para crear una fuerza no, no existe esta pues, este compañerismo pudo haber existido erika eso es importante decirlos pudieron haber ganado Hidalgo, pudieron haber ganado Tamaulipas. Sí pudieron haber ganado. Si sí, sí, en encuestas serias, sí pudieron. Además tenían gobernaturas, tenían aparato. Sí sí bueno sí. Te, teniendo al Estado tenían dinero. gobernatura, su por supuesto. Sí es extraño sobre todo Hidalgo, ¿no? Eh, porque bueno pues cabeza de vaca estaba ya muy bueno está al borde de la cárcel. Incluso. Sí. Entonces digamos que estaba muy desprestigiado a lo mejor ahí hubiera sido más difícil. Pero en Hidalgo, donde uh -huh. el PRI tenía todo su bastión, Osorio Chong tenía prácticamente ahí su reducto con Omar con Fayad claro. eh, No haber operado y perder con dos a uno, pues es evidente que, como dices tú, no se movieron, uh -huh. dejaron pasar. ¿Y por qué dejan pasar? Pues porque es una manera de evitar la cárcel el fin de la discusión. Uh -huh. O sea, negocian con, con Andrés Manuel, ¿sabes qué? Ahí muere, abrazos y no balazos nos vamos en Rey Fuga y te entregamos al estar y ahí ya, este, adiós John Lauer nos está viendo Marisa SJ nos está viendo eh, Laura Cruz, Daniel Ortega Mauro Nava Rosano, eh, Arturo Isidro y dice saludos, eh, Mauro dice Nava, saludos a los integrantes de la mesa, sin duda una excelente plática de política dice, abrazote mi querido limón mi gran ma eh, maestro ¡vámonos! No, no. no, no. ¡quiero diez, ¡quiero un no, no, ¡saludos a Fuerza ah, que de Gobernación ¿no? o sea, la, la capital mm, ya, sí, vean, sí, sí. de acuerdo eh, eh, Kevin Fernández Julio, dice Magnum Cervantes, Iraíz eh, Carro, dice en Guamantla, Tlaxcala dice, es, se está abusando del poder, el presidente municipal de Guamantla, de bueno, pues obviamente dice de Tlaxcala, México, pues sacó a 60 mujeres y 40 hombres del sindicato 7 de mayo y la presidencia municipal. La llenó en esos espacios a quienes lo ayudaron a ser presidente municipal de Guamantla. Y es un priista, ecologista tucán, disque colgado de morena, pero deja sin comer a 100 familias guamantlecas. Porque mete a trabajar a gente desconocida, sácatelas, ya, ya, ya ventilaron aquí al presidente municipal de Guamantla, habrá que investigar ahí. Guamantla tiene el ayuntamiento, los regidores más grandes de todo, el, de todo el país, muy interesante el tema de Guamantla. ¿Cómo que más grande, de edad? Eh, no, de, ¿De, de integrantes del Cabildo. ¿Ah, sí? Es el más grande de todo el país. ¿Sí? Ah, que mira visto. Sí, sí, sí, mantiene una, mantiene una lista nominal Ajá. este, de regidores increíble. Mm, ya, dice Leti Tenorio, eh, Mónica Torres Amarillas, Amiga, ¿qué tal? Pedro Ibarra Martínez, Luis Huesca, dice Iraíz, eh, eh, dice Carro también, dice, eh, dice sacó a Guamantlecos originarios y metió a personas de Puebla y de los pueblos alrededor de Tlaxcala, pero no a los guamantlecos. Bueno, aquí se queja amargamente de los del de, de presidente municipal de Huamantla. Este mm -hmm. señor no tiene escrúpulos, ni esposa, ni hijos, y sobre todo es mitad hombre, mitad mujer. Y bueno, mitad. Ya, no, ya le están sacando pero, todas sus preferencias aquí. Orientación sexual, se dice. Bueno, dice John Lauer, dice, uy, dice... Que no los escuche, que no, les, no los escuche Néstor Camarillo, dice, porque va a andar blasfemando. Dice que no saben hacer análisis, dice, aguas. Dice no, no, Ramón Soriano. Cuando guste, eh, no, vamos aquí a Viniendo, viniendo de, dice, <risas> clase de personaje. Ramón Soriano Hernández, eh, Sandra Salvador, este, y bueno, Ramón Soriano también nos está escuchando. Eh, Soriano Hernández. Muy bien, a ver... Entonces, eh, el, el 5 de junio, entonces, esto fue lo que sucedió. Prácticamente se chamaquearon al, al PAN. El PAN, obviamente, esto ya lo registró. Digo, a lo mejor no se lo esperaba, pero ya lo registró. ¿Peligra la alianza? ¿Peligra la alianza? Pues Humberto. Mira, eh, yo creo que esto va a ser un tema de Estado por Estado. Eh, en algunos estados sí peligra la alianza. Eh, porque obviamente eh, el PAN, que tampoco es una estructura homogénea, hay varios PANES ¿no? que también se están disputando el control del partido, evidentemente ya se dieron cuenta que ir en alianza con el PRI tiene riesgos, ¿no? porque el PRI está en una posición de supervivencia, y para sobrevivir el PRI le pasa lo calambriento, es la paradoja de un partido, ¿no? Fue el más poderoso y el más rico de México y ahora es un vulgar por diosero. Y como por diosero, el PRI ahora lo que está buscando es un plato de lentejas en la mesa y si lo ve se lo come, literal. Entonces, <Space actitud> no manches. los líderes del partido? Pero están en esa actitud, ¿no? Están en calidad de por dioseros. Entonces, ¿qué pasa? <tí> Para los panistas eh, que tienen estrategias de gobernar, una alianza con, con lo que queda de un partido por de acero tiene el riesgo de que si no le das suficientes lentejas se te voltea. Y eso es lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, es una alianza muy frágil. Claro. Cada vez va a ser más frágil, porque Andrés Manuel los está orillando al bipartidismo. O sea, Andrés Manuel está orillando al país a un modelo bipartidista. O estás con Morena y sus coaligados, o estás con la oposición y sus coaligados. No va a haber más que de dos. ¿No? Ya todo el mundo anda diciendo que los que quieran competir contra Morena el 24 tiene que ir un solo candidato por toda la oposición. Si es que quieren rasgar algo. Si no, olvídenlo. Si salen divididos, mueren No es formal. Entonces. El problema es quién se va a montar de la oposición en el 24. Mm, ¿Por no veo a nadie? A ver, por un lado, los panistas van a decir: a tienen un mayor control territorial que el PRI, lo cual es cierto. Sí. Entonces, PAN va a querer ir adelante. ¿no? Yo voy a poner mi candidato. Y tú vas en la cola, y más te vale que talines porque como eres traidor y eres un limosnero, ya sabemos que nos puedes traicionar el camino. Traidor y limosnero. ¿No? O sea, es que así se han comportado. ¿no? ¿No? Bonito Ciudadano que tiene dos gobernadores, muy desprestigiados los dos, el de Nuevo León y el de Jalisco, no tiene un candidato propio a la presidencia, porque ni el de Nuevo León ni el de Jalisco son No, no. Y por ahí decían que el hijo de Colosio, que podría ser... Yo dudo mucho que Colosio... dudo mucho que el Colosio y uno tenga ganas de salir una coalición de ese tipo. Porque es salir con los amigos de los asesinos de su padre, y yo no sé si tengan muchas ganas, porque hay algo que Coloso sí debe tener claro, los que mataron a su padre no están en Morena, eso sí le debe de quedar claro, no, están del otro mm -hmm. lado, entonces ya de entrada ahí, la debe tener medio difícil, yo no creo que él vaya a ser su abanderado, yo creo que ni siquiera él quiere ser su abanderado, entonces tiene que buscar un candidato que concilie a esta oposición, y yo veo al PAN como al único partido que puede ir pensando en posibles candidatos, ya sea ciudadanos ¿no? con cierto prestigio que el PAN abandere, o algún panista el menos resquebrajado, el menos quemado y el menos tonto de los que tenga, ¿no? es lo que tiene que pensar el PAN y vigilar que el partido de las lentejas este, no les vaya a hacer a no, bueno, es que Aunque sea, no, mira, dijo lentejas, no frijoles. O sea, tienes sí, sí, sí. Como, como es, español? Vaya, así como criolo. Lo que pasa es que en un momento dado fue la joya de la corona, hoy están en desgracia. Sí, claro. Entonces están así al arrebato, ¿no? A ver quién sálvese quien puede. Okay. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, no no no, esa no es la pregunta. ¿Cuál sería el planteamiento de Acción Nacional hasta esta ante esta situación? ¿De que tiene un aliado traidor y muerto de hambre? ¿No? Por decirlo barto, menos, ¿eh? Por decirlo menos. Por decirlo menos. Por porque ya por lo que estamos viendo, aparte están coludidos en toda clase de asesinatos, en toda clase de dejaciones, corrupteras asquerosas, robo de, de arcas públicas de Estado. O sea, no, o sea puede decir mil cosas más. Pero vamos a dejarlo en esos términos Ajá. para que no sientan tan feo Si uno luego sale brista y se enoja, Ay, es que no saben hacer análisis. Bueno, pues es que. Ok. okay. No, pero invítalos. Pues, ah, claro, no, les podemos por, decir. Por supuesto. Pues los por conocemos, sí, ¿no? Claro. Afortunadamente, <risa> los conocemos. Bueno, aquí en los conjurados <risa> entran todos. <risa> Bienvenidos. Aquí <risa> los esperamos. A ver, ¿qué, ¿qué onda con Acción Nacional? ¿Qué.? Porque realmente es eh, el único partido que puede hacer un intento, ¿no? De, que es realmente oposición. Sí. ¿Qué, ¿Qué puede hacer él? O sea, eh, ¿le conviene seguir con el PRI? Mm -hmm. Mira, yo, yo lo que veo, primero, eh, ahí sí voy a diferir un poquito con los análisis que se han venido dando de señalar a un pan desgastado y estoy, y estoy yo creo y, que el doctor va a estar de acuerdo conmigo. Vemos un PAN que sabe, sabe pelear. Uh -huh. El haber ganado las dos gobernaturas que ganó, quiere decir que está vivo. Que está. Va a dar batalla. Que, que ve la batalla, aunque sea, ¿no? ¿no? Sí, claro. Aquí, aquí vemos... Sí, va. A, aquí vemos un PRI, como ya lo señalamos, que no le suma. Ellos tendrán que tomar su decisión. Pero también veo un presidente que no creí... Observarlo de esa forma que gana su proyecto con estrategia y no de una forma autoritaria aplastante Exacto. que le hubiera dado un manotazo al pan o que hubiera judicializado algo en los estados que ellos vieron que llevaban desventaja, y eso sí es aplaudible. Fuera de filias y fobias, vimos a un sí. presidente. Y mira que lo estoy diciendo porque saben que hay críticas que he hecho con respecto a, a la gente que lo ah. rodea pero sí vimos un presidente que respetó a nuestros estados. No fue burdo. O sea, ganó limpio y con estrategia. Con estrategia. Yo sí vi estrategia? estrategia. ¿No? Que se dejaron los puristas, que llegaron y les... Pero fue con estrategia. No No fue eh, en el escritorio o no fue con cochinadas y marranadas Exacto. de robarle claro. votos. Exactamente. ¿No? O sea, vimos eh, dos días antes de la elección, sale eh, un video de eh, Omar Fayad, este, cantando la canción esta, una de rebelde y sale cantando, o sea, dos días antes de la elección y jajaja ja, ja, y muerto de la risa y entonces creo que está una pachanga, y no sé qué onda O sea, completamente desestresado y dices, y, o sea, y, y le pusieron una de dos a uno dices, el, el hombre sabía lo que iba a ocurrir Esto me recuerda cuando un gobernador estaba jugando golf con unos empresarios y mientras estaba su candidato dándose la madre, y ya todo el mundo sabía que su candidato iba a perder, ¿no? ¿Qué, exactamente? ¿Quién? <risa> Hay una triste historia, ¿no? Ajá, ¿quién? ¿Marín? ¿Marín? Con Zavala. Con Zavala. Así es. ¿No? ¿Ah, estaba jugando golf? Sí, con un empresario que no quiero decir su nombre porque. Ajá. <risa> no, no, no, no, no, no pues sí. Grabaron a Zavalita desde antes sí. sí. No digo, y así estaban. Pero bueno, eh, lo, que, lo, lo, lo que te quiero decir con esto es: el pan está vivo. Y el PAN puede ser competitivo. ¿Cuándo va a ser competitivo? Bien decía el doctor Humberto, en Morena se están reconfigurando y también hay fuerzas internas. Sí. Cuando ten, ten, ellos empiecen a definir quién va a ser su candidato a la presidencia de la República, no, bueno, pueden suceder muchas cosas. Ese yo creo que es el punto Ese es un factor clave, importante. Claro. El, el, yo creo que el enemigo más eh, terrible que puede tener Morena es Morena mismo. Y, y ha sucedido. Tú recordarás, nosotros en, en el campo de la ciencia política le llamamos la catástrofe de Tom. ¿Qué sucede? Que tú puedes decir que ya estás seguro en algo, como ahorita están diciendo con, con, con Morena. Pasa algo y te da un giro enorme. Mira, lo vimos cuando Carlos, cuando Carlos Salinas de Gortari. Eh, todos sabemos que el triunfo ya lo llevaba las este, eh, Cárdenas. Uh -huh. Entonces, ya, ya lo llevaba, ¿cuál fue la catástrofe? Ya todos estaban, Gengitú Barlos estaba con Cárdenas, La Quina estaba con Cárdenas, todo el aparato estaba ya con, con Cárdenas, pensando en que se iba a dejar el grupo hegemónico, y la, la catástrofe fue, fue que se cayó el sistema, y entonces ganó Carlos Salinas. Entonces, siempre hay que ver que hay estrategias hay últimas jugadas y Morena no la tiene segura viendo lo que sucedió ahorita, a pesar de que tenían el aparato, a pesar de que tenían al presidente, hubo dos estados que se le fueron. Y yo sí llegué a pensar que iban a ganar todo ahí, uh -huh. por el aparato. Hay un buen punto que acaba de decir él, ¿eh? muy uh -huh. buen punto, para lo que tú quieres, uh -huh. que es la paradoja de un Morena, que efectivamente va a enfrentar un proceso interno muy duro, sí. Y que su principal enemigo va a ser su propia estructura. Sí. Precisamente por lo que pasó. Este 4-2, en términos futbolísticos, uh -huh. hay que tenerlo bien analizado, porque si bien la diferencia de goles fue buena, fue, digamos, fuerte, tampoco es una goliza contundente. Uh -huh. Es un 4-2. ¿no? Claro. Uh -huh. Pero ese 4-2 te refleja que el ganador. Tiene debilidades también, que si no la sabe cuidar adentro, se le puede acabar esa, esa ventaja. Mm. Y, la, y, la, y el problema interno de Morena tiene que ver con su doble estructura. Es decir, Morena se maneja como partido, ya como partido político, con una doble estructura. Esto ya lo dije una vez aquí contigo. ¿Cuál es esa doble estructura? Hay una estructura paralela a lo que marcan los estatutos de Morena, a lo que sea estrictamente partidista, ¿no? que deben tener sus consejos políticos estatales, sus consejos municipales, deben de nombrar a sus dirigentes locales, a su dirigencia nacional. Morena desde el 2015 está en la total irregularidad, no ha logrado renovar ni el CEN nacional, ni los consejos políticos estatales, es decir, los que se eligieron desde el 15 para apoyar elecciones en el 2018 siguen siendo dirigentes de Morena uh -huh. en la mayoría de los estados y en el sen nacional Morena ha tenido miedo como partido de renovarse al interior para tener a sus cuadros más eh, frescos al frente ¿por qué ha tenido ese miedo? Porque como llegó al poder muy rápido o sea llegó al poder en el 2018 cuando todavía era un partido encierre esto, uh -huh. gracias, movimiento. A, gracias a la ola de Andrés Manuel, sí. no ha tenido tiempo de madurar como partido, uh -huh. se ha tenido que comportar siempre como un movimiento, Exacto. y cuando quiere ser partido lo hace muy mal, porque viola sus propios estatutos, sí. o sea, le gana um, la visera, bueno le gana la inmediatez la... de la negociación política, uh -huh. y ahí es donde está el problema de Morena, porque entonces cuando quiere ser partido lo hace muy mal, uh -huh y se le vienen las elecciones y entonces lo que dice es, no, no podemos jugar como partido porque nos va a llevar mucho tiempo cambiar y vamos a dejar de amarrar las alianzas, vamos a perder. ¿Qué tenemos que hacer? Una estructura paralela, que uh -huh. es la que, con la que Andrés Manuel ha gobernado sobre Morena, es decir, el presidente de la República como, como jefe del partido simbólico, uh -huh. ¿qué es lo que está haciendo? A ver señores, como ustedes como partido no funcionan, porque se pelean hasta para ir por el refresco, sí. entonces yo voy a jugar con una estructura paralela, que es la del presidente de la república, ¿y cuál es esa estructura? Con los gobernadores de los estados, fin de la discusión, claro. y así es como el presidente está gobernando, con los gobernadores, incluyendo PRIistas y PANistas, uh -huh. a todos los amarra, uh -huh. y con esa estructura paralela, en los 20 estados donde Morena está ahora fuerte, y los dos aliados, ¿cuál es la estructura paralela? El presidente va a intentar que la sucesión presidencial se amarre en esos 22 estados Con los gobernadores No con el partido, ¿eh? es con los gobernadores uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que hacer Morena partido? Va a tener que negociar estado por estado Con los gobernadores que están Y con su propia estructura de gobernadores que no es Morena Aunque tenga la marca Morena Muchos gobernadores que gobiernan por Morena no son Morena son aliados de Morena, uh -huh. pero no son Morena, tienen su propio juego, tienen sus cuates, uh -huh. lo que marcan de guamantlas es, es un microcosmos de lo que pasa en todo el país, llega ingenieros. el alcalde, llega un gobernador con la marca de Morena, pero cuando se sienta en la silla gobierna como si Morena no existiera. Uh -huh entran sus sí. cuates, su amigo su perro, su gato uh -huh. hace su propia política y después se acuerda que llegó por Morena ¡ay! soy soy linda ¡hijo! espérame, permíteme, ahorita me pongo la camiseta. entonces ¿qué pasa? esa estructura paralela es la que va a jugar el 24 el dilema de Morena es si va a ser capaz como partido uh -huh. de tener el control del proceso o no, y eso es lo que es peligroso por eso lo que decía Limón es bien importante eh, Morena no solamente se va a enfrentar a sí mismo Su peor enemigo va a ser su propia estructura claro. Más que la oposición Sí, claro. Pero si no hay un equilibrio Entre lo que la militancia de Morena Quiere para el partido Y lo que la estructura paralela quiere sí se puede provocar un caos Y puede ser contraproducente Para el movimiento Porque la militancia cada vez está más enojada Y cada vez se da más cuenta De que si la militancia No va a poner candidatos por el 24 No van a jugar con Morena entonces ese 4-2 puede okay. convertirse en un 3-3 sí. o en un 4-3, ¿no? okay. al revés, y aquí no va a depender de los partidos porque si, si Morena se divide en, en, en, en los estados y no hay un candidato presidencial que sepa conciliar estructura con partido, el reventadero puede es favorecer este... a un candidato de la oposición. También va a depender que el candidato a la oposición, primero que sea uno, y dos, que tenga suficiente prestigio uh -huh. para remontar. La oposición uh -huh. no tiene mucho de dónde escoger. Tiene que escoger un candidato que tenga mucho prestigio ciudadano. Si no tiene un candidato así, no van a poder hacer nada, aunque se divida Moreno. Porque no va a tener manera de competir. En cambio, si tiene un candidato ciudadano con cierta credibilidad, Sí pueden dar la batalla si Morena no es capaz de resolver la sucesión al interior. Uh -huh. Entre la estructura paralela, que es la que está funcionando, y la del partido, que está cada vez más molesta de que no se toman en cuenta las decisiones de la militancia. Ese es el gran problema interno que tiene Morena. De acuerdo. Francisco eh, Castillo Montemayor nos está viendo. Saludos. Dice Iraíz, otra vez, viene de ahí Iraíz, dice Salvador Santos Cedillo, dice, sin estudios, más que preparatoria y Prista, dice, es menor de un año que, eh, que está, que está gobernando Guamantla, dice, la está dejando en bancarrota. Bueno, no terrible lo que está pasando en Guamantla, eh. Ramón Soriano Hernández, eh, te manda saludos, Chucho, Entonces nuevamente, a Chucho nada más, también Ah, sí, sí, claro, no, no, vaya, bueno queda claro. Pues estoy hablando del PRI, él es PRIista, eh, del comité municipal del PRI, perdón Ah, sí, ¿Sí? ¿Y todavía te manda saludos, <risa> no bueno, esos son, son amigos, amigos ¿eh? Esos son amigos. Esos son amigos. O, o que los análisis de libro son tan contundentes que los propios amigos PRIistas dicen sí no, no, pues no, es que Elito debe renunciar, tiene asaltado al PRI. Esa es otra de las cosas porque dices cómo es posible que con este tipo de resultados eh, todavía la, la, la, la renuncie. Sí. Lo normal es que renuncie porque Ajá. es una derrota para él y no andar diciendo que va a expulsar a los gobernadores si aceptan el, el, la, lo que les va a ofrecer Andrés Manuel. Ajá. O sea, claro. no. no, no, no, él tiene que renunciar. Históricamente se ha hecho así. Sí. Se sí. evalúa el Consejo Político pero bueno, expulsaron a Ulises Ruiz porque precisamente dijo que Alito era un sinvergüenza, uh -huh. y yo también lo creo, ¿eh? Uh -huh. que es un sinvergüenza. Sí, tendría que renunciar, eso, eso está claro. Dice Mauro Nava Rosano, dice, me queda claro, dice, si me permiten, el tiro está, está hecho en este momento, no hay oposición, los partidos muy bien eh, lo saben, para qué se hacen, dice. Eh, León Rodríguez, saludos al profe Limón dice, buen catedrático de filosofía del derecho, Delia Castillo, saludos, estimado doctor Limón. No, no, perdón, no, no, María del Socorro González, veces. me está viendo. Bueno, a lo mejor me me voy a el café. Espérate, no, no, espérate, espérate. Ah, no, perdón, María no, del Socorro no, González, saludos al doctor Limón. No, ya, ah, ¿qué tal? No, a ver, vamos a ver aquí, a ver, vamos no, a ver no, si no hay no, nada. No, no, Se los juro que no hice nada. Hoy ¿eh? estoy aclarando. También nos está viendo, y bueno, hasta el momento sí. a ah, Saya también, Lauer nos está viendo. ¿Cómo estás, Saya? Hace tiempo que ya no nos veías. Sandra Salvador también. Este, Nepher también nos está viendo. Ok, nadie nos ha mandado saludos, ¿eh? No, no, no, ya, ya nos estamos sintiendo, ¿eh? A ver. A ver, alguien que nos mande saludos al doctor Humberto o a mí, hombre, todos al doctor ya, Limón. Caímos de la gracia, tuya. Sí. Dices. A ver, entonces, a ver, que Alito se vaya, ok. Y que el a pan ver. arma una estrategia. Mira, ya deberían de tener experiencia los panistas. Mira, Erika, si hacemos memoria, para el caso ya más aldeano de Puebla, les ha pasado al pan por, por este, por no jugar con estrategia. Y ahora le puede pasar a Morena, que era lo que decía hace un momento. ¿Tú recuerdas cuando eh, eh, Enrique Doher enfrenta al candidato Antonio, el Mosco? No, perdón, regordosa, Ajá, a Regordosa. a Pablo Rodríguez ro Regordosa. Pues Marino quería en esos momentos que Doher ganara. Y entonces, ¿qué hicieron? Con ayuda del PAM, sacaron el, este, el tema este, el muchacho de, de Guadalajara. Ajá. le dan en toda la torre, Ah, sí, cierto. cuando él llevaba 15 puntos sí. arriba, o sea, Marín iba a dejar perder la capital, porque no quería a en la, en la capital, uh -huh. Uh -huh. y ahí está la muestra de cómo con esta catástrofe de Tom, da un giro de, uh -huh. de cualquier pronóstico, también lo vivimos con Blanca Alcalá y sí. con el Toño, sí con el otro Antonio, Blanca llevaba 20 puntos Así abajo, es. sí, Marín era gobernador, y dice, bueno, le damos, está muy mal el PRI en la capital, que vaya blanca, nadie se peleó, y vimos cómo remontó, y se fue a un dos por uno, Así es. y también lo vimos precisamente cuando uh -huh. Marín, Melquiades no lo quería en la capital, ya tenían medido que se iba a perder la capital, y entonces, entonces, ustedes recordarán, entró el factor del lechero este, que hoy está en Morena, <ríe> Maurer, y entonces le baja Exacto. los votos a Antonio el Mosco. Y, sí, y entonces cierto. vimos a un Marín poniéndose como presidente ¿Cierto? municipal. Entonces, por eso digo, para los que están cantando desde ahorita el triunfo de Morena, falta mucho tiempo y Ajá. pueden pasar muchas cosas, porque precisamente okay. al interior de Morena, Ajá. las cosas no las veo bien. ¿eh? A ver, llegamos ya al punto en Puebla. El 24 para Puebla. Eh, ¿cuál, ¿Cómo ves ahorita la situación? Falta mucha agua que corra debajo del puente, estamos de acuerdo, pero ahorita ya con estos datos, ¿no? eh, eh, este comportamiento del PRI, ¿no? esta desintegración, estas dudas y también la alianza en Puebla también se está tambaleando ¿eh? desde ahorita y desde antes del 5, porque... Eh, Néstor, que ha estado aquí, el presidente del, del partido del PRI, él ha comentado: a ver, pues si el PAN se va a la gubernatura, nosotros queremos la alcaldía, o viceversa, ¿no? Uh -huh. y, y ha estado también aquí, en, precisamente donde estoy sentada, ha estado tanto Osvaldo Jiménez, que ha sido el único del PAN que dijo que él dijo yo quiero la alcaldía, uh -huh. y ha estado también el Tigre, y dijeron, no, espérense, el PAN ¿no? lleva mayoría. ¿No? Y, y pues, sí, vamos a repartirlo, lo que sea, pero, o sea, nosotros llevamos los puntos, etcétera, el prestigio, bla, bla, bla, bla, y tenemos candidatos y lo que sea. Entonces, eh, o sea, esta alianza tan necesaria para ambos, según en, en la, en sus declaraciones, no hay conciliación en es, desde este momento, no se están poniendo de acuerdo desde este momento. Imagínate ya cuando llegue más la hora o sea, es, yo veo una alianza un poco frágil en Puebla, pero ¿cuál es ahorita tu, tu perspectiva de esto? <ríe> Cric, cri, cri. Eso, esa es una pregunta difícil Eric. Sí, yo está creo cañón. Que, que tendríamos que, que, que esperar un poquito a los escenarios yo solo voy a poner sobre la mesa algo para mí el pulso político siempre se va a ver, no me dejará mentir, en el Congreso ¿Quieres saber cómo está la situación política, porque había el Congreso. Y bueno, el nombramiento de la auditora, que fue eh, eh, algunos abstencionistas, hay poquitos, y todos a favor, y ninguno en contra, creo que nos habla de que se van a mover también las élites poblanas bajo sus intereses, uh -huh. no hay nada para nadie, y vamos a ver las cosas a la hora de poner sobre la mesa qué va a dar cada quien, uh -huh. si ahorita tú me, si tú me dices ahorita, ya están definidas las cosas, ya están, no, no claro ya lo no. dijo bien el doctor Humberto, se está esperando a ver cómo sirve la mesa, y si aquí pone lentejas, y allá pone chiles en nogada uh -huh. se Nos van a, a, a ir chiles. a donde van a estar los <ríe> chiles en hogada. Y lo que dijo él, lo que acaba de decir él el congreso, es un buen, buen punto de análisis, porque... Viendo cómo está votado el Congreso Poblano, cierto tipo de procesos como lo de la Auditora, y el problema de la ley de aborto que el Congreso uh -huh. la ha detenido, ¿no? de una manera muy extraña en Puebla, uh -huh. y otras cosas raras que pasan en el Congreso, nos hacen pensar que es raro que diputados del PAN, diputados del PRI, diputados del Verde y diputados de Morena en el Congreso local, en mayoría votan como si fueran un bloque. ¿no? Uh -huh. bueno, la Auditora es un caso emblemático. Pero, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la estructura paralela del control político sí funciona. El gobernador Barbosa sí tiene este, mano. O sí, sea, tiene estrategia. Tiene estrategia y tiene mano para mover el Estado. ¿Qué significa que tiene mano? que tiene un acuerdo político con el Palacio. ¿eh? Es decir, aquí no es de que si cae gordo o te ve feo, de que si puedes o no puedes, que de repente no te ve bien y de repente te ve bien. Hay algo que es claro. Andrés Manuel va a jugar con las estructuras de los gobernadores hasta asegurar la elección del 24. Y si para jugar con esa estructura a un gobernador como el de Puebla le dice, mira, a lo mejor no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas y hay cosas que no me gustan, pero si tienes la habilidad política de controlar el Estado y de ponerme en la mesa quiénes pueden jugar, adelante, muévete, muévete, pero a mí me da resultados. A diferencia del modelo autoritario priista anterior, donde el presidente Ajá. imponía por la fuerza, ¿no? Ah, no, no, no te vas a alinear, gobernador, mañana dejas de ser gobernador sí. del Estado, que pasó varias veces, o te fusilo, o. Te denigro. No, André Manuel no juega de esa forma. Uh -huh. Él juega sobre la base de la pura negociación política. Entonces, yo creo que el gobernador Barbosa tiene mano y tiene, tiene la fuerza para operar y además tiene habilidad para hacerlo. Tan es así que el Congreso no tiene de su claro. lado, aún con la oposición en el Congreso, los controla de alguna forma. Lo que dice él, hay intereses de las élites, se están reacomodando. Claro. Y yo creo que lo que tú dices, Erika, de que, por ejemplo, el tigre te dice, no, es que nosotros tenemos el prestigio. Sí, pero ¿qué pan es el que tiene el prestigio en Puebla? El yunque. Uh -huh. Ese es el pan que tiene el prestigio. El otro está enojado y todavía no le ha dado carta de pureza a Eduardo Rivera. Ese pan, en su momento, va a volver a golpear. Entonces, el pan tiene un problema interno. Los yunques tienen la marca de prestigio pero la tienen en la zona metropolitana no en el interior del estado Eso que es, es donde siempre pierden Así entonces es. si para el interior del estado yunques o no yunques van a pedir al PRI que les haga el favor en el interior del estado que es donde el PRI se sabía mover muy bien pues va a depender de la, de la lenteja o del chile en hogar uh -huh. depende de quién le dé de comer a los PRIistas en el interior del estado porque si el gobernador es capaz de aglutinar vía alcaldes, vía cabildos municipales. A ver, ¿quién es el priista que quiere brincar acá? No, que okay, yo. Aquí está tu plato, aquí está tu lenteja y aquí está tu maíz. ¿no? Así que, ¿qué onda? ¿Te alineas o te alineas? Perdona, mis amigos priistas ¿no? pero ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho, claro. Cuando fatico de lo que sucedió de la caída de los gobernadores, pues Morena les dio la gobernatura y vinieron todos los priistas a comer del plato de así Morena, es, así es. perdónenme. Uh -huh. Ya lo hicieron una vez. Sí, ya lo han hecho, entonces, ¿o no? ¿De sí. qué va a depender que la marca PAN logre, pueda remontar, de ver si tiene la capacidad de controlar a los operadores del PRI del interior del Estado? Porque si no, se los va a comer Morena, si es que ya se los comieron. ¿Pero ¿Cómo? O sea, no. ¿Cómo? No, no, no veo Hay que meterle como... billete. Si no tiene billete. Uy, que no, pues chavos, Pues cabrón. es que no. el, el pordiosero necesita ver el plato lleno. Si no, no come y se va. Sí, Aparte sí. que no hay peor. Eso lo decía hasta el propio Carlos Marx, ¿no? Decía: el, el problema del lumpen proletariado es que se convierte en férreo defensor del amo. Ah, <risa> sí, Claro. Aquí les está pasando lo mismo. Se están lumpenizando los priistas. Uh -huh. Y van a obedecer al AMO que les dé de comer, fin de la discusión. Oye, comentaste, Humberto, que bueno el, el gobernador tiene tiene un acuerdo con, con AMLO. Yo ¿no? Bueno, o sea, no sé si es de... un acuerdo explícito o implícito, pero es evidente que en la forma uh -huh. de comportarse, es evidente que sí tiene un mínimo, por lo menos un guiño del presidente decir, ahí la llevas. Uh -huh. O sea, no hay una confrontación ¿eh? entre el uh -huh. presidente. No la hay, no sé dónde la ven. Yo okay. no la veo por ninguno. No sé si tú la ves. No, no, Yo okay. lo que veo es okay. que son grupos distintos. Porque además sí, eso sí. Barbosa no pertenece al obradorismo. Uh -huh. Él llega tardíamente por una negociación. Eso lo tiene muy claro Barbosa y lo tiene muy claro el presidente. Pero Barbosa ha tenido la habilidad de maniobrar en el Estado para rendirle cuentas al presidente. Al final de cuentas, Barbosa gobierna para una estructura de Estado, no de partido. Barbosa uh -huh. no se mueve por partido, uh -huh. se mueve por obras de gobierno y política uh -huh. de Estado. Así es como se está moviendo. Oye, Ed, esto es la pregunta como del millón. Eh, ajá, con y, un café, ¿no? Ajá, sí, ¿verdad? Café. Ya hace falta más. Veo... pero. No, ahorita, mezcal, ahorita no sé Ahorita, qué, ahorita, qué, ahorita hago más, ah, ahorita okay. hago más Todo ¿No lo que ya dijimos Ay, <risa> ¿qué bueno que no nos diste Mezcal no, <risa> A la otra les doy Mezcal No, pues imagínate, aprovecho eh, A ver, entonces ¿el, el gobernador sí va a tener mano para el 24 Sí, yo no creo que vaya a nombrar el candidato eh, Ya lo dijo Barbosa ¿no? Dijo públicamente cuando le preguntaron ¿y usted va a influir? O usted va a nombrar, que él dijo, lo va a nombrar Morena. Claro, y tiene razón, lo va a nombrar el partido, porque no puede ser de otra manera, legalmente, ¿no? Pero, ¿qué significa que Morena lo va a nombrar? Pues es evidente que va a ser la estructura paralela de Morena que negocia en el Palacio Nacional, no acá. Y el gobernador va a tener mano para decir, pues si se va a ser el candidato, a mí déjeme jugar con tales y tales lugares, o sea... O sea, ¿sí va a poder vetar? En si no va, va a poder vetar, va a poder influir en colocar gente que él considera importante para la, para la estructura del 24, tanto a nivel de diputados federales, ¿En el a nivel de Senado, municipios clave, y a lo mejor, no lo sé, si el candidato del 24 no es el candidato que a lo mejor él quisiera, a lo mejor le puede llegar a alcanzar, depende de cómo gobierne de aquí al final, para imponer un candidato a la alcaldía de Puebla, o a la alcaldía de San Andrés, o de San Pedro, Tehuacán. o de Huacán, de Ciutlán, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que sí va a tener suficiente mano para negociar algo que él le convenga para su salida como gobernador, ¿no? Yo creo que sí, en la medida que no se equivoque, sí. De y eso van a ser, yo creo los 22 gobernadores que tiene Morena y a lo mejor los otros dos el próximo año van a trabajar de esa manera con el presidente para la sucesión. Y en la medida que haya abrazos y no balazos, es decir, que tengan, que ganen algo en la negociación con el presidente para dejar pasar un candidato presidencial, lo van a apoyar. En eso va a radicar la victoria realmente de Morena. De acuerdo. Eh, doctor Juan Jesús Limón, MC, ¿qué perspectivas tiene ya para el 24? ¿Cómo lo ves? Mira, tienen dos gobernaturas, otra vez es el mismo ejercicio con los priistas ¿Pero el de Puebla? ¿Lo ves jugando o no? Yo ¿Es veo, una situación nacional, no, es yo, yo, espejo yo, yo, o es distinto? Bueno, es que recuerda, recuerda Erika que el presidente de MC pertenece a una élite que ya es tuvieron la gubernatura, sí. es, es un grupo, ese grupo... Sí, se por cierto, viene mañana, ¿eh? pero bueno, no, no voy a decir una... No voy a decir algo... <risa> y, no, y, no algo, lo, más te digo. Lo, su papá lo, lo estimula a precio y estimo mucho a su hermano Melquiades, pero hay que decir que los morales siempre se han movido con estrategia, uh -huh. sí, sí, claro. y con negociaciones y acuerdos, y, y yo creo que, que este ellos se van a, a mover de acuerdo a sus intereses. Sí, exactamente. Interesa ese grupo, ni no siquiera de. ¡Ya lo han hecho! Sí. Sí, claro. Sí, ah, usan la marca del partido, pero no se vuelve por el partido, se mueven uh -huh. por un grupo. Claro. Uh -huh. Y no solo es Melquiades, es Don, don Jesús, el otro hermano. Sí, exacto. Y, y, y, y son todos los, estos señores que históricamente representan grupos, m, perdón, uh -huh. una expresión, m, m, viejos sí. del PRI, ¿no? Que son los que quiso aniquilar Melqui, uh -huh. este, Manuel Bartler. Como Exactamente, llegó, y que se reconfiguraron y fueron los que llevaron a Melquiades. Chucho Morales Jr. también. Pues, no, y ya tienen Están en el pan. Sí, y, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí, Entonces, ellos se mueven y tienen todavía muchas lealtades al interior del Estado, los compadres de Melquiades. Sí. Entonces, este los hemos visto jugar okay. y negociando. Pero, sí, pero sí. ¿cómo lo ves acá? ¿Negociando? ¿Negociando? Con... ¿Negociando? ¿Negociando? ¿Negociando? Ah, ¿Negociando? Y a ver qué Exacto. pueden sacar, a ver qué les puede tocar. Okay. Eh, eh, Max Rivera Herrera ¿Qué debe hacer el PRI para no morir? Te uh, pregunta. Uh, ¿Pero cuál PRI? ¿El nacional o el de acá? Dice, ¿qué debe hacer <risa> okay. el PAN para mantenerse? Ah, ¿el PAN? Te pregunta. No, el PRI y luego ¿qué debe hacer el PAN para mantenerse? Ver, si que tú el PAN y el PRI? Eh, eh, el PRI, pues es que el problema del no, PRI, vuelvo a lo mismo el problema del PRI es que como fue un partido de Estado estuvo acostumbrado a vivir en el poder y para el poder pero para eso tenía recursos, podían repartir, utilizaba el área público uh -huh. para repartir y controlar. Como ya se le acabó la fuente de financiación pública seria, no le veo opción de futuro. Yo creo que el PRI eh, es un partido que va a acabar extinguiéndose, porque además eh, ya no tiene ideología propia tampoco. Ya no hay ideología revolucionaria. Es que su rato. Exacto. ¿no? Su porque razón además. Traemos no al presidente rey? del PRI claro. y le preguntamos si ha leído a Reyes Eol la ideología exacto, que le creó el PRI. ¿Qué nos dice? Exacto. Porque además, lo poquito que le quedaba de que ideología. Traes con esto, mira, ya <risa> el se la trae. Además, lo poquito que le quedaba <risa> de, vamos, de, de ideología revolucionaria se la robó Andrés Manuel. Claro. Y Andrés Manuel la ha sabido magnificar de mejor manera. De tal manera que es más fácil que Andrés Manuel esté cerca de Reyes Heroles en una discusión, que todos estos periodistas de hoy que la mayoría son como tú bien lo dices, analfabetas uh -huh. y aparte muertos ya entonces imagínate aparte, <risa> <risa> no dije, ¿tú, aparte de todos son analfabetas no. todo, lo cual para Reyes Heroles sería qué desgracia, no claro. o para un tipo como González Pedrero no o sea, el PRI tuvo una generación muy brillante sí. ¿sí, hay que decirlo, Carlos Amadrazo no, no, uh -huh. tuvieron, tuvieron dirigentes intelectuales de primer nivel y propio Roberto también Pro, la la la... Pero más bien el papá, Ay, papá eh, Bueno, brazos, bueno, pues. pero, pero también Roberto Pues, eh, no sé, pero el papá sí Pero bueno Que murió de formas muy, muy extrañas, sí. ¿no? Sí. extrañas Entonces, ¿no? el, el, eh, eh, eh, el, PRI, el PRI de etiqueta No existe Y lo que queda del PRI hoy es un remedio espantoso Entonces, no tiene ideología eh, Lo poquito que les quedaba de ideología Ya se les quitó a Luis Manuel uh -huh. Y no tienen intelectuales orgánicos tampoco. No, o sea, no, no. no hay una inteligencia freista detrás, una pluma brillante, ¿no? ¿no? Que les esté diciendo. No, pues está alito que lo agarren o, con sus o, conversaciones o todos. Que aquí. puedan boxear con André Manuel y decir: A ver, tú hablas de el nacionalismo, pero nosotros somos los padres del claro, nacionalismo. No, Te no, vamos no, a decir, no hay nada, No hay esa discusión. No hay, nada, no. no hay esa discusión. Entonces yo creo que. Es un más boxeo bien. de sombra. ¿eh? Yo creo que el príncipe tiene que refundar, pero. Yo creo que no le va a dar tiempo porque. Que eh, sí lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Sí, sí. Ya acuerdas? se hablaba de, de, de, de, de del nuevo del PRI, del, del de cuarto PRI. Y a cambiar el nombre. Sí, sí, sí, sí. Y creo que eso debieron nombre. haber hecho. Sí. Porque si te das cuenta, ellos llevaban tres pan. transformaciones y ya iban por la cuarta. Así es. Ahí comparto que se le levantó Andrés Manuel. Sí. Robándoles sí, no, esa no, idea. Claro. Sí, a Manuel le robó, les robó el... A ver, ¿qué debe de hacer el pan, Juan Jesús? Acá en la pregunta de Max. ¿En el pan nacional o el pan de acá? No, pues. De acá, pues para mantenerse O sea, ¿qué debe de hacer el PAN? Yo creo que sí a nivel nacional no Bueno, a nivel nacional Comparto totalmente Uno, sí se tiene que desvincular del PRI No le sirve, no le ayuda okay. No le da identidad aliarse con el PRI al PAN, uh -huh. el, PAN el, el PAN tiene Sus principios muy claros Y a uh -huh. dónde está chutando Y hay gente que lo comparte ¿eh? Andrés Manuel, aquí me voy a meter hoy En, en, en, en, en tierras pantanosas con el doctor Humberto uh -huh. Pero sí, Morena le ha declarado la guerra, o si no la guerra, sí si le ha dicho a la clase media, media-alta, no jugamos contigo. Y eso le puede servir muy bien al pan. Al... Sí, es cierto. En realidad, el enemigo a vencer para el discurso bardorista es el panista. Sí. Claro, porque es el único que realmente tiene un origen histórico de oposición real a un modelo de gobernar. Mientras que el PRI ya vimos como acaba, pero, O sea, el PRI nunca va a ser el enemigo de Moreno. Menos ahora. ¿no? Menos ahora. Uh -huh. No, el enemigo por el cual el bipartidismo yo creo que se va a inaugurar en México va a ser lo que el PAN pueda recuperar para intentar eh, proponer un modelo alternativo. Ahora sí que un modelo alternativo. Igual Andrés Manuel, toma contempla. el mismo. Los únicos que podrían pensar en un modelo alternativo son los panistas, pero los panistas tienen también un problema. No tienen buenas plumas ni tienen buenos intelectuales tampoco. Necesitan fabricarlos o importarlos porque tampoco los tienen. Porque a ver, todos los críticos de Andrés Manuel que son intelectuales, como Enrique Krause, este, el grupo de Letras Libres, el grupo del CIDE, en fin, hay muchos grupos de intelectuales que no están con Andrés Manuel. A le dieron una estocada, güey. Sí, tocar, sí. Ah, bueno, sí, sí bueno. Fuerte. Pero digamos, ahí hay un grupo de intelectuales más o menos pensantes que no están con Andrés Manuel, pero tampoco están con el PAN. Uh -huh. O sea, el PAN no ha tenido la capacidad. Pero Ni siquiera Enrique Krause lo jala el PAN. ¿eh? Uh -huh. O sea, Krause es un conservador, pero de una línea propia de su grupo. Pero yo veo muy difícil que Krause salga levantándole la mano a un candidato al PAN, a menos que sea alguien cercano a su grupo. Uh -huh. O sea, el PAN no tiene intelectuales orgánicos de altura. Los tuvo también como el PRI hace 30, 40 años. Los tuvo. No, sí, sí, claro. tuvo, tuvo gente muy brillante, pero ya no están. Y la camada de hoy del PAN, Los no, tiene, se, no tienen este, no han tenido la capacidad de, de argumentar un debate ideológico contundente, ese problema también que tiene. De acuerdo. Eh, José Enrique eh, Cuoto Pérez, Eric Meneses, Alejandro... Tecuapeta, tecuapetal así está bien, creo que sí Verox eh, Sánchez José Enrique dice saludos y felicidades a sus ponentes, si el PAN quiere ganar el 2024 ¿por qué no llama a los militantes que han renunciado y hasta la fecha la nueva directora y secretario que entraron en lugar de Genoveva Huerta no se les ha visto Nada, no, no se ha visto nada de ellos actualmente y si quieren ganar el 24 deben de estar más activos con sus eh, pilares y militantes sí estoy completamente de acuerdo José Enrique también dice cualquier partido que quiera ganar el 24 debe actuar desde ahora y ver hechos y no palabras Jesús Romero nos está viendo Judith Pérez Moreno Francisco Cruz Gutiérrez y Sara Galindo también nos están viendo Ok, bueno, eh, un, un, un análisis, una reflexión, una inquietud que, que, que les brincó ¿no? desde estos resultados del 5 de junio que, bueno, algunos ya veían venir, pero se dudaba ¿no? todavía de, pues sí, este 4-2 sí es una victoria para Morena pero tampoco es como, es una victoria como en hombros, o sea, tampoco eh, para ustedes, ¿qué, qué fue eh, eh, esto que les, que les llamó la atención, como que, este, repito, este como llamado de atención en sus análisis? Bueno, a ver, eh, yo lo que creo es que, salvo en Hidalgo, que fue una operación muy especial, donde Morena tuvo una contundencia asombrosa, ¿no? tomando en cuenta el origen del Estado, el caso de Tamaulipas es muy complicado porque, bueno, Américo Villarreal es hijo de un gobernador priísta y viene de una élite priista muy conocida de Tamaulipas que brinca morena porque eh, con cabeza de vaca el PRI perdió el control del Estado. ¿no? Cabeza de vaca jugaba más con el PAN que con el PRI. Y luego por el desprestigio propio del gobernador, ¿no? pues evidentemente se fracturaron. Entonces, de alguna manera Villarreal es un reclutado de Molina en este tipo de negociación, en el que él hubiera querido ser gobernador por el PRI, pero como el PRI quedó preso de la manera tan torpe de gobernar de cabeza de vaca, además de que el crimen organizado es muy claramente competidor en, en, en el estado de Tamaulipas. Pues nos contaban los encuestadores que ninguna encuestadora quiso hacer... Chamba, toda fue vía telefónica, sí, nadie hizo lo que debe de hacer una verdadera encuestadora, Así que es, es. Eh, a cara a cara, nadie se la aventó Así por es. la inseguridad y, sí. el y, y el crimen organizado. Y el crimen organizado sí tiene un papel ahí porque eh, evidentemente eh, Villarreal conoce muy bien usted que de ese estado y logró capitalizar a ciertos grupos poderosos locales que prefirieron Jugar con él, con la marca de Morena, y no con el quemado de Cabeza de Vaca, que va a reventar saliendo de ahí, sí. y que además Cabeza de Yo Vaca es está pelado. claramente aliado con grupos criminales, que tienen cuentas pendientes incluso en la Unión Americana, entonces, ese es otro factor que va a jugar el 24, el crimen organizado, o sea, uh -huh. es evidente que el crimen organizado sí está apostando, siempre ha jugado, pero ahora más claramente, ¿no? uh -huh. y ese es un factor de poder, es algo así como una especie de nuevo grupo de presión, como dirían los politólogos, ¿no? que no hay que descuidar, o sea, no podemos dejar de analizarlo tampoco, porque están jugando y van a seguir jugando para el 24 también, ¿no? entonces ese es otro factor de poder, ¿no? que okay. el primer organizado tiene capacidad de movilización, en ciertos estados, pero sí la tiene. ¿Y en Puebla cómo lo ves? El Puebla también juega al crimen organizado, lo que pasa es que tienen otro tipo de, de este, prerrogativas diferentes a las del norte, porque Puebla es un estado históricamente de trasiego y tránsito de todo tipo de, de, de, de cosas raras, desde trata de personas, prostitución, tráfico de drogas y todo lo que se junta, es un, es un estado de tránsito, pero evidentemente Puebla el principal problema de crimen organizado es el Guachicol, que es el peor de todos los flagelos. Tiene varios, pero este es uno de los más claros. Y ha habido atenuantes, ha habido cierto control, pero es evidente que el Guachicol sigue reinando en territorios del Estado. Entonces, ese grupo también juega, ¿eh? También juega, y también billetean, y también financian candidatos, y también jalan uh -huh. para acá. Entonces, todo eso también se tiene que analizar. De acuerdo. Juan Jesús bueno, no, no, no me sorprendió yo sabía que el PRI iba a traicionar al PAN. me sorprende el cinismo de cómo se está conduciendo la dirigencia priista eh, Marco Cortés ha de tener una muy buena negociación con Alito eh, económica si la tiene pues entonces no va a pasar nada, van a seguir aliados y van a seguir como compadres si realmente eh, fue engañado el PAN, pues se tienen que desmarcar ya ¿no? no le conviene no, no, les, no necesita el PRI pero repito este, ya en estos días lo vamos a ver no sí. Entonces, tenemos que verlo este, ¿qué le diría yo a los panistas? el consejo del doctor Humberto que se pongan a, a desempolvar su ideología que vayan y que busquen los votos de la clase media que empiecen con movimientos serios no absurdos que vuelvan a, a su identidad y eso les va, les va a generar, les va a generar voto. ¿Qué les diría a los puristas dignos? Que renueven la dirigencia, la dirigencia nacional del PRI, que les hagan juicio, juicio con su, con su declaración de principios y estatutos, tienen comisión de, de honor y justicia partidaria. Entonces, Además, que a ya agarrar. les hicieron la chamba, pues ya sacaron todas las grabaciones de este hombre, ¿no? Ahí Exacto. pidiendo dinero y, Exacto. o sea, esto es una casi hubo, extorsión. Ya ahí. hubo intentos de un grupo de priistas dignos que llegaron al CEN al, al del PRI a, a reclamarle alito todo lo que venía haciendo y alito este, contrató unos... Mmm, eh, golpeadores del estado de México y los agarraron a fregadazos. Yo le diría a esos pristas hay que presentar denuncias y señalar al ah, pues. Sí, porque si no van a desaparecer, si, si no recomponen el partido desde abajo, ya no tiene que hacer. De acuerdo. Eh, pues, a ver, aquí hay uno, a ver, Julio, Julio, eh, Cervantes dice, perdón, a los exponentes, pero al PRI aún sigue vivo sí, no, sí, solo es eh, una cantaleta de años atrás de que, los de que los que quieren que el PRI desaparezca por intereses personales, existen líderes muy bien preparados que deben tener una oportunidad y no los mismos de siempre claro, pero eso depende de su propio partido, sí, claro. si, si la cúpula PRI no le da la oportunidad a esos que menciona el compañero no van a hacer nada, sí, es lo que digo. O sea, van a, van a tener que sacar ahora de fregadazos a estos, a todos los que están ahí, que muchos los conocemos. Pero el tema es que hay que tener valor. También la militancia periodista son agachones, son este, tienen miedo. Pues los movimientos no se dan desde las, de, de, de la oscuridad del miedo. Hay que tener valor, por eso estoy diciendo: hubo un hecho donde priistas signos fueron Ajá. al CEN del PRI a exigirle alito y los agarraron a fregazos, porque la militancia no se solidarizó con esos priistas. Y es que, y sobre todo, dando resultados. A ver, ¿no? Lo que hiciste en el pasado, a ver, vamos a hacer un poco más. Eh, objetivos. Eh, objetivos, ¿no? Prácticos. ¿No estás dando resultados? O sea, en los dos bastiones que era tu chamba mantener. O sea, los perdiste y además con una madrina descomunal de dos a uno, casi casi, o sea, pues das malos resultados, o sabete, ¿no? O sea, por también dignidad, haber, ¿no? Sí, por dignidad, ¿no? Y eso antes se hacía, ahora no, no, no y, y se va a quedar otros creo que cuatro años. Ya lo dijo, más, ¿no? Que, ¿no? ¿Sí? que él ganó y que más uh -huh. Que recuerden que cuando llegó a Lito, la clase que pe era pensante, recordarás, a, a, a Beatriz Pajés. ¿Qué? Que Grandes, renunció sí. al PRI, sí, sí. Eh, Rosario Green renunció Rosario al PRI, Green, entonces, o sea, gente con mucha capacidad, este, bueno, y el propio este, Narro, que fue a quien le ganó a Alito, que había sido rector de, UNAM, rector de la UNAM. O sea, sí tenía, por eso digo, no, que, que hoy la militancia no se haga PRISTA, no se haga que ah, es que se nos metió alito. Tuvieron la oportunidad de tener gente pensante. Sí, claro. Eh, eh, al frente del PRI y dejaron perder esa oportunidad. ¿Por qué? Porque en esos momentos alito este, co, eh, combino a los intereses. Pero, pero es que también, a ver, yo también me puse a pensar, digo, bueno, ok, quitan alito, ¿a quién pone? Hay mucha gente, el PRI debe de que gente de abajo, lo que pasa es que como es un partido corporativo, no respeta su militación, <risa> ese problema. Entonces todos es cúpula uh -huh. e intereses, y mientras se manejen así, están condenados a desaparecer, ya perdieron el control, de dos estados estratégicos, el año que viene yo que van a perder el Estado de México y pierden con él. Y perdiendo esos dos estados ahora sí, están al borde de la extinción total porque ya se quedan sin financiación, ya dejan de controlar al país. De acuerdo. Yo, pues ahora sí, ya nos extendimos, no manches, una hora con 20 minutos. Y estoy seguro que quien dijo que diéramos algo que no se había dicho en las mesas de análisis. No, no, ya, no, ya. No, dijimos, no es forma, eh. no nos compare. No, no. Aquí no, hablamos con la verdad. Así es, Aquí no estamos maiceados, ni el doctor Humberto, ni yo. Ajá, eh, ni, yo <ríe> <Por> cierto, <ríe> ni yo tampoco. Por cierto, ni yo tampoco. Pues muchísimas gracias, eh, doctor Humberto Morales, por estar aquí en Los Conjurados. Juan Jesús Limón, muchas gracias, bienvenido. Ya se ¿Te Sí, claro que sí, ya te extrañamos, pero a ti ya, ¿no? Ya de pleno. Quiere su público, ¿eh? Quiere su público. Ah, no, claro. Fans sí, ahí es más, yo también me sumo, yo soy su fan, Primero, primero soy, de soy fan del doctor, la verdad. No, es... Humberto, y no, es ya, fan, fan, ya. ya eres fan también de Sí, sí claro, claro, ¿Eh? claro que sí. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Muchas gracias por estarnos viendo, por todos sus comentarios, porque ustedes son los que enriquecen precisamente esta, esta plática y la hacen posible. Así que, de verdad, muchas gracias. Besitos. Pasa usted una excelente noche. Obvio, he hechos un clavado a Los Conjurados. Chequen nuestras redes sociales. Bye. Estoy aquí, como podrán ver.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 Bueno, hay que comer sano, hay que cuidarse, pero también hay que hacer ejercicio. Y este, a mi gusto, es el mejor. Es, tú ya lo has visto, es súper completo. Déjenme les digo que me llevó meses convencer a esta señorita para que venga a hacer ejercicio meses. conmigo. Y ya le encanta, ya nos vemos aquí todas las mañanas. Y pues es, es, un, es un ejercicio muy completo, trabajas todo... Es muy dinámico, no es como en un gimnasio que eh, haces un aparato y luego descansas y luego está ocupado. Aquí no, aquí es, empiezas y hasta que terminas no paras un, un minuto. ya viste?